¿Te han ofendido alguna vez? ¿Cómo puedes responder a tu ofensor? Presta muchísima atención. En primer lugar, debes tener clara tu identidad. Cristo te ha dado una nueva identidad. Si tienes esto claro, las palabras de tu ofensor no tienen el peso para restar el valor que Dios puso en ti. Número dos, reconoce el estado de tu ofensor. El estado de nuestro corazón es la fuente de cada palabra que sale de nuestra boca. Las ofensas, los insultos, el desprecio surgen de un corazón herido, frustrado y amargado. Número 3. En lugar de ofenderte, compadécete. Recuerda que el corazón de quien te ofende está cargado de dolor y sentimientos tóxicos. Emplea esta oportunidad para darle medicina con tus palabras de amor y sabiduría. Número 4. No respondas con necedad. Ponerte al mismo nivel de tu ofensor aumenta la llama del furor. En lugar de escuchar sus palabras amargas, escucha la dulzura que tú llevas en tu corazón. Bríndale una sonrisa y palabras amables. Verás cómo lo desarmas. Número 5. Por ningún motivo te llenes de ira. Las palabras son como un fuego que enciende un gran bosque. Haz uso de la paciencia y no te apresures a irarte con tu ofensor. Recuerda, la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere Número 6 Ten un corazón perdonador El perdón es el regalo más grande que hemos recibido de parte de Dios Así también es el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos y a los demás El perdón rompe el lazo que tu ofensor lanza para apresar tu vida Vive en libertad, perdona De esa manera vivirás feliz y también ayudarás a otros A que sean libres de esas cargas que les oprimen Agradezco tu atención. Será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo.